Estimados estudiantes de gestión ambiental bienvenidos a esta presentación en la asignatura de química general en esta ocasión vamos a conversar sobre los electrones en niveles de energía el número máximo de electrones en un nivel de energía está dado por una fórmula la fórmula que tenemos ahí es 2n al cuadrado para los diferentes niveles de energía como vemos en la presentación tenemos cuatro niveles la fórmula está en el centro no es cierto Y si vamos aplicando la fórmula nos da en, en la columna de la derecha el número máximo de electrones para el primer nivel tenemos el, el en el nivel 1 elevado al cuadrado entonces nos da 2 en el segundo nivel tenemos 8 en el tercero tenemos 18 y en el cuarto tenemos 32 que nos da el número de electrones máximo en cada orbital para qué nos sirve eso eso nos sirve para la configuración electrónica aquí tenemos una distribución ya los niveles el número máximo de electrones los subniveles en cada nivel y el máximo de electrones en cada subnivel entonces tenemos para el primer nivel dice máximo dos electrones entonces el subnivel es S con un máximo también de dos electrones segundo nivel tenemos que puede tener el máximo 8 electrones, pero en los subniveles tenemos ya dos subniveles: el subnivel S y el subnivel P. El S siempre es 2 y el P 6, que sumados nos dan los 8 que debe tener el nivel 2. En el nivel 3 tenemos máximo 18 electrones, pero tenemos 3 subniveles: para el nivel S tenemos 2 electrones, el nivel P tenemos 6. Y el nivel D10, que sumados nos dan 18 electrones. Y el cuarto nivel debe tener como máximo 32 electrones. Para llegar a los 32 electrones tenemos cuatro subniveles, S, P, D y F. Con sus equivalentes el S2, el P6, el D10 y el F14, que sumados nos dan los 32 electrones. ¿Cómo hacemos la distribución de los electrones? Aquí tenemos el ejemplo del sodio, ¿no es cierto? Esta regla se llama la regla de Han. Entonces, en este momento vamos a hacer el ejercicio utilizando la pizarra. bien entonces para utilizar la regla de Hans es la siguiente y vamos a hacer en forma paralela ¿no es cierto? vamos a llevar este sentido ya entonces para, ejemplo, para el caso del sodio yeah. vemos el número atómico el número atómico está en la parte superior y lo encontramos en la, en la tabla periódica ¿no es cierto? para el caso del sodio el número atómico es 11 ¿sí? 11 electrones entonces empezamos entonces vamos a tener un S2. Siguiendo el paralelismo, tenemos 2 S2. Seguimos, ¿no es cierto? En el mismo sentido. Tenemos 2 P6. Y tenemos... 3s. Entonces vamos contando que tienen que darnos 11 electrones. Son 2, 4 y 6, 10 y 1, 11. ¿No es cierto? En este caso están ordenados. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿No es cierto? Total 11 electrones. Vamos a hacer otro ejemplo. hagamos con el calcio el número atómico es 20 ¿cierto? entonces así mismo vamos a tener un S2 2S2 2P6 3S2 seguimos en el mismo sentido entonces tenemos 3S2 3 P6 4S2 cierto seguimos a ver veamos hasta el momento cuántos tenemos tenemos 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18 y 2 20. Entonces hemos completado ya la distribución del calcio. Y así podemos hacer para cada elemento. No olvidar simplemente eh, la, eh, la, el paralelismo que deben llevar cada uno de los niveles. En el sentido que hemos puesto la flecha. Tal como está puesto en, en la lámina. Y al final lo que se hace es ordenarlos todos los todos los que tienen el nivel 1 todos los que tienen el nivel 2 todos los que tienen el nivel 3 y los que tienen el nivel 4 entonces como lo ven ustedes es bastante sencillo esto se llama la regla de Han ¿Sí? es muy sencilla una vez que se la, se la comprende y se la ha dominado para cualquier tipo de elemento y vamos a continuar entonces con la presentación Bien, algo más de la configuración electrónica y la estructura de Lewis. Aquí tenemos una tabla en la que nos hemos permitido poner algunos elementos con su número atómico. Ya les decía dónde lo encontramos al número atómico. Tenemos sodio, calcio, aluminio, azufre, ¿no es cierto? Electrones en los niveles de energía. ¿Cómo estuvo distribuido? 2, 8 y 1, ¿no es cierto? Total decíamos 11. En el último nivel, ¿cuántos electrones tenemos? Uno, ¿no es cierto? Está resaltado. En el caso del calcio, tenemos 2, 8, 8 y 2. En el último, dos electrones. Total 20, ¿no es cierto? Para el caso del aluminio, la distribución: 2, 8, 3. Es decir, que en el último nivel tenemos tres electrones. Total 13, ¿no es cierto? Y para, el, y para el azufre tenemos 2, 8, 6. En el último tenemos 6, total 16. Esto mismo lo podemos representar a través del símbolo de Lewis. Miren en el caso del sodio. Tenemos el último electrón, ¿no es cierto? Que luego convertido en iones, tenemos el sodio más un, un signo más que da la característica de ion. ¿Por qué? Porque es positivo, ¿no es cierto? ya en el caso del calcio tenemos dos electrones en el último nivel no es cierto entonces está representado el calcio con dos circunferencias que convertido a ion nos da dos más quiere decir que es positivo también en el caso del aluminio tenemos tres porque en el último nivel tenemos tres entonces tenemos tres más en el caso del azufre tenemos seis no es cierto pero en la representación del último nivel, el cambio es 2 negativo. ¿Por qué? Porque es un no metal, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de la tabla periódica donde podemos ubicarlos los metales, los no metales por su color, ¿no es cierto? Los grupos, los periodos por sus colores. Están agrupados por sus características principalmente. Habíamos hablado algo de iones. Vamos a profundizar un poco más. Tenemos los monoatómicos, tenemos cationes y aniones. Los cationes son en el caso de los metales, ¿no es cierto? Y los aniones en el caso de los no metales. Tenemos, por ejemplo, el ion litio, ¿no es cierto? Representado con el signo un más. El ion calcio, dos más. El ion sodio, con el signo más también. El ion hierro 2 o ferroso, 2 más, y el hierro 3 o férrico, con 3 más. Para los aniones, tenemos el ion fluoruro, ¿no es cierto? El símbolo con un signo negativo. El ion cloruro de la misma manera. El ion bromuro, el ion ioduro y el ion sulfuro, ¿no es cierto? Entonces estos son negativos. Eh, los iones poliatómicos. Tenemos aquí la forma de, de nombrarlos, ¿no es cierto? Tenemos el nombre del anión. Eh, luego se pone de Y tercero va el nombre del cation. Así tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Y al final tenemos la fórmula, ¿no es cierto? El sulfuro de calcio. Nitrato de potasio. Bromuro de mercurio 2. Óxido de cromo 3. Y el último, sulfato de aluminio. Nombres, fórmulas de compuestos iónicos y sales. ¿Cómo se conforman? De un catión y un anión. Para el primer ejemplo, tenemos nitrato de sodio. El segundo ejemplo, tenemos cloruro de hierro 2 o cloruro ferroso. Cualquiera de los nombres son válidos. El tercer ejemplo tenemos manganato cuarto de, perdón sexto de potasio o mangan, manganato de potasio. Y el último ejemplo tenemos carbonato de sodio. Entonces están identificados por colores el catión y el anión. Gracias por su atención y nos veremos en otra ocasión.